Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo nos enseña Noxlab a instalar Live wallpapers mediante este programa, SlideWall. Pues vamos a instalarlo con toda facilidad mediante repositorios. Aquí vemos ejemplos y la verdad que está muy bien. Copiamos y pegamos para que sea más fácil sudo apt-repositorio ippa-noslab-apps es el repositorio de noslab ahora sudo apt-get update esto no hay que ni mirarlo ya ya no lo tenemos que saber de memoria esto actualiza todos los repositorios incluido el último que es el de los live wallpapers y ahora sudo apt-get install slide Wall se llama el programa. Es Wall, Slide Wall. Slide Y la verdad que están muy chulos. Sirve como instalador de Light Wallpapers que se pueden descargar más si queréis. En la página está el enlace para descargar más Wallpapers de reloj con relojes. Y también sirve para. Cambiador automático, aunque tenemos Variety, pero también este es el programa sirve para cambiador automático de Wallpapers, que tengamos en una carpeta. Pero lo más interesante son los Live Wallpapers, que los tiene variados, con relojes y fechas. Ahí está Slide wall. Ya se ha abierto. Vamos a ver. En principio me dice que tengo mal la conexión. Se ve que... que estaba lenta la conexión porque no me activa el wallpaper. Me dice que revise la conexión. Pero luego funciona perfectamente. Es un pequeño... Pequeño desvarío del programa porque la conexión la tengo perfectamente. Se queda el icono en el área de notificaciones y voy a aplicar otro live wallpaper y ya vais a ver cómo funciona esto de back y forward. En el caso que tuviéramos seleccionado una carpeta con wallpapers para cambiar entre ellos. Tengo la conexión bien, de todas formas me reconecto por si acaso. Por si acaso tengo algún problema de conexión, pero es el programa que es que en el primer wallpaper no lo instala bien, no sé por qué. Porque luego he probado con los demás y funcionan perfectamente. Bueno, vamos a probar con otro. La wallpaper está activado. Aquí es donde activaríamos los wallpapers, que se cambiarán automáticamente. Y a probar con este, Health, le doy a Apply, y bueno, este ya está muy visto. Pero vamos a aplicar otro. Y este, por ejemplo, pues... Este no se aplica. Funcionan todos, ¿eh? es cuestión, una cuestión puntual. Porque luego le doy a este y se activa perfectamente. Es un reloj ahí el escritorio que se va moviendo. Nos va mostrando la hora con la fecha en el centro. Está curioso. Y así tiene varios y se pueden descargar más. Más wallpapers con relojes. Desde la página de Noslab que lo hemos instalado. Los live wallpapers no cambian, hay que cambiarlos, eso es para cambiar los wallpapers. Vamos a probar otro, por ejemplo este, este nos sale con la, la hora en grande. Si nos gusta tener la hora 6 de grande, pues está, está bien. Y el que voy a dejar es el del infierno. Aquí es donde se activaría el slideshow mode que es para pero como no selecciona ninguna carpeta pues no salen los wallpapers hay que seleccionar una carpeta con con imágenes claro vamos a ver otro live wallpaper Aquí a ver donde habría que seleccionar una carpeta con imágenes y nos la cambia automáticamente. Vamos a ver otro Live Wallpaper. Este está bastante bien. Y como veis aún queda otro. Y se pueden descargar más. Pues con este es el que voy a dejar. Que está bien. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y que os sea de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.